En la actualidad disponemos de múltiples recursos digitales para apoyar la práctica docente. El uso de los procesadores de texto y de los administradores de presentaciones se ha amplificado y vuelto cada vez más frecuente. Creamos y manipulamos conjuntos de datos y cada vez es más usual que utilicemos recursos audiovisuales en nuestras clases. El dominio del contenido digital es indispensable en las prácticas docentes contemporáneas. Con el desarrollo de los smartphones y su popularización, ahora los docentes y los estudiantes podemos usar fotos, audios y videos como recursos en el aula y fuera de ella.